Tenemos con nosotros esta tarde a nuestro investigador Jaime Alberto Barrera García. Jaime es eh, ingeniero agrónomo, tiene un doctorado en ciencias, eh, pertenece al programa de sostenibilidad e intervención del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas INCHI eh, y su trabajo fundamental está en los sistemas de producción, sistemas de producción que estén eh, armonizados, digamos, con la región amazónica colombiana, que de nosotros eh, digamos, desarrollamos nuestra labor misional. Esta tarde tenemos dos publicaciones que Jaime ha liderado con su equipo de trabajo y en, en, pues como en coordinación con las comunidades. Una es esta caja de herramientas, que se llama Caja de herramientas para la restauración productiva participativa en la Amazonía colombiana. Es una pieza editorial muy interesante que nos veníamos soñando hace un tiempo con, con el equipo de Jaime y que está inspirada, pues bueno, ya lo sabe la historia en otra pieza editorial eh, tiene un libro que tiene los eh, arreglos agroforestales, los sistemas eh, sí. que se han ya probado en el instituto y que están probados en la región tiene 18 fichas de especies amazónicas que funcionan para estos arreglos, hay frutales hay maderables eh, y bueno, como está pensado para la gente en la región, tiene una libreta que nos permite tomar nota de cómo va avanzando el proceso de, de restauración en sus, en sus territorios. Acá tenemos representados, eh, bueno, dos de los departamentos más importantes de la Amazonia, que son Caquetá y Guavián. Entonces, sin más, adelante, Jairico, le doy la palabra. Eh, gracias, gracias por acompañarme el día de hoy. Pues bueno, les voy a contar un poquito cómo es el trabajo que estamos haciendo y cómo llegamos nosotros a estas, a estas publicaciones. Eh, nuestro trabajo está enmarcado dentro de un enfoque. Un enfoque, eh, el Instituto Sinchi, dentro de sus funciones, tiene uno muy importante, que es articular con el sector agricultura todo el desarrollo sostenible para una región que hoy en día, es, aparte del Chocó, es la región que es objeto de colonización y de ocupación. A diferencia de otras regiones en Colombia, como la Andina, como la Orinoquía, lo mismo, la misma costa atlántica, la Amazonía y el Chocó siguen siendo regiones de ocupación. Es decir, no tenemos un desarrollo rural eh, formalizado. Somos todavía colonos en muchas circunstancias, eh, campesinos que están asentándose en el territorio, eh, y como tal pues tenemos toda la problemática que genera un proceso de colonización que uno diría en pleno siglo XXI todavía hay colonización del bosque, sí lo hay, sí lo hay, prueba de ello son las cerca de 67.000 mil hectáreas que perdimos en el año 2020 de bosques de la Amazonía, cifras del sistema de monitoreo de bosques y carbono lidiando y pues prueba de ello también es que esto obedece a un proceso de colonización. El bosque amazónico recicla absolutamente todo, no es algo que esté proveyendo excedentes permanentemente como sí podemos encontrar en la zona andina donde el clima nos permite tener, por ejemplo, suelos con capas negras importantes. No, la amazonía no. En la amazonía todo se recicla. Las hojas que caen se reciclan, los animales que mueren se reciclan. Es un sistema muy cerrado de alta temperatura y alta humedad. Entonces el modelo andino no no compatibiliza en esta zona. Eh, y eso ha llevado a que pues ya tengamos procesos. ...en la región de degradación, de erosión de suelos... Eh, ...ya lo mencioné, la deforestación, nuestro principal problema ambiental... ...en este momento que pues, dado las implicaciones a nivel mundial... ...que tiene el cambio climático, pues debemos mencionar que Colombia... ...es un país en desarrollo y sus emisiones no están asociadas... ...tanto al consumo de combustibles fósicos, fósiles como uno creería... ...sino más bien casi el 58% de nuestras emisiones es producto de deforestación más que por otra, otra serie de... Sin desconocer que el consumo de combustibles fósiles pues también está ahí metido y otros procesos de contaminación. Más de la mitad de nuestras emisiones es por deforestación. Y somos un país de bosques. El 52% de nuestro territorio está cubierto de bosques. Eh, como bien lo dijo Yanita el 42% de nuestro territorio continental es Amazonía. Y de este 42% del territorio continental denominado Amazonía Casi el 80% son bosques en muy buen estado de conservación. Bajo ese entorno, pues cómo hacemos para compatibilizar un desarrollo rural para que la gente pueda vivir adecuadamente en estas zonas y cómo hacemos para evitar que este modelo sea degradativo como está ocurriendo hoy en día. Pues evidentemente el mayor, la mayor posibilidad que tenemos es en los propios recursos de la biodiversidad. Lo que tiene la Amazonía para generar desarrollo es biodiversidad. Eso es lo que tenemos. ...la caja de herramientas que tenemos hoy en día... ...aquí que es producto de otros esfuerzos editoriales... ...que hemos hecho... ...pues da cuenta de eso... ...Janita mencionó 18 especies... ...nosotros hemos trabajado cerca de 32 especies... ...de la biodiversidad... ...con estudios que llevan más de dos décadas... ...en nuestra estación experimental el Trueno... ...ubicada en El Retorno en Guaviare... ...allí las llevamos... ...las estudiamos... ...les hacemos el seguimiento... ...vemos cómo se comportan... ...vemos para qué sirven... ...cuál es su funcionalidad... Y bueno, también vemos cuál es su rentabilidad a futuro en términos de producción de madera o producción de frutos. Y eso está aquí en esta caja de herramientas y también se determina para qué se usa. Es muy gráfica. Yo quiero mostrarles, quiero abrirla aquí un poquito para que veamos que ustedes la tienen ahí. Las fichas, ustedes ven, no son fichas complejas. Son muy gráficas. ¿Y qué busca con esto? Pues que la gente las pueda identificar. Entonces, son diferentes esquemas. Entonces, por ejemplo, una especie como esta, que la conocemos como azaí, en Guainía la llaman manaca. En Caquetá la conocen como Palma Triste porque las hojas parecen que estuvieran llorando. Entonces, pues uno tiene que poder identificarlas para que todo el mundo la reconozca. Eh, para nosotros los científicos es Euterpe precatoria. Este es el lenguaje mundial, donde está la especie y el género. Así es como podemos saber que hablamos de la misma. Pero pues para la gente es esto. Entonces aquí la gente ve la hoja, ve las flores, ve los frutos, ve los datos de fenología que parecería que esto es sencillo pero lleva años de investigación, identificar en qué momento realmente florecen y fructifican, seguimientos que toca hacer, nuestros investigadores van a la estación, observan cuándo se presentan los fenómenos de floración, cuándo la flor está abierta, cuándo se ve esto que se ve aquí que es la antesis, que es cuando la flor abre y está lista para ser polinizada, quiénes la visitan, qué insectos, eh, porque todo estos son los servicios ecosistémicos que se prestan en nuestra región y esto deriva en esto, en los frutos. Los frutos que para el caso, por ejemplo, el azaí son la especie con mayor contenido de carotenos que hay en el, en el mundo. Si ustedes van a almacenes, a restaurantes wok, si lo han probado, azaí mango gulupa, pruébenlo. Ese azaí viene del guaviare. Ese azaí proviene de productores campesinos que hacen el aprovechamiento del azaí con permiso otorgado por la Autoridad Ambiental, con seguimiento, con todas las condiciones de aprovechamiento regional. Entonces, se si tiene, si tiene la semilla. Eh, nos dice para qué se puede utilizar esta este figurita dice: este es un sistema productivo de conservación, es decir, de aprovechamiento del bosque. Y detrás, pues, tiene una información ya eh, en letras que puede ser asequible para, para todo el mundo. Entonces, así están las fichas. Aquí está el pez otra especie. Eh, Batá, patabá, batagua, peso ceje. Y tienen diferentes nombres. El moriche, cananguche, aguaje. Otra especie de palmas. Aquí tenemos maderables. Esta es una especie que es propia de los ecosistemas tropicales, el abarco. Todas las carrocerías de los camiones son hechas con esta madera, porque es una madera resistente. Eh, tenemos el cedro achapo. Es un cedro, es una especie muy interesante para la madera, para los muebles. Y lo más importante, todas estas especies maderables fijan carbón. Y cuando nosotros hacemos un uso racional, con un proceso de tumba a, a, apropiado que cause menor impacto y que se convierta en productos maderables como mueblería, carrocerías, ese carbono queda fijado, no va a la atmósfera, queda permanentemente ahí. Eso permanece ahí, entonces es una buena utilización. Eh, amarillo, una fabácea, es una especie de leguminosa, también que se utiliza. Eh, bálsamo, Brasil, bueno, tenemos muchas, tenemos el caucho. Recordemos que el caucho es una especie muy importante para la Amazonía, es propia del ecosistema amazónico. El mundo se mueve sobre caucho. Eh, todos ustedes están caminando sobre caucho en este momento y todos llegamos acá sobre caucho. Las llantas son de caucho natural. El cedro, una especie también muy valiosa en cuanto a madera. Esta especie, por ejemplo, el cuyubí, así se conoce en Guaviare, se conoce como ahumado en el, en el Caquetá. Una preguntita sería si ya existe producción campesina en algunas de estas especies. En que alguna organización, hay una Sí, sí, sí. sí. Eh, nosotros de hecho trabajamos con cerca de 14 organizaciones campesinas que reúnen más de 2.000 familias campesinas con las que hemos venido trabajando estos modelos. Por ejemplo, en este momento eh, la cadena de valor de la SAI, la que tienes ahí al frente, eh, ya tiene un proceso de producción en el Guaviare, se recolecta, se transforma, se comercializa, se trae a Bogotá ya tiene unas posibilidades de exportación muy interesantes. Para este año tienen unos mercados abiertos con empresas importantes como Nutreo, que son la compañía que saca la línea TAEC de almacenes éxito. Ellos van a estar sacando la línea de azaí. Ese azaí viene de campesinos 170 familias que están haciendo acuerdos de conservación, que están haciendo aprovechamiento del asaí con monitoreo, con seguimiento, con permiso. O sea, es legal el proceso. Tienen permiso otorgado por la corporación ambiental y bueno, y con todo el seguimiento que le hace el instituto a este proceso de la cadena de valor. Eh, aquí no está, por ejemplo, pero de la Amazonía proviene el camucamo, que también lo encontrarán ustedes en estos restaurantes. El fruto con el mayor contenido de vitamina C en el planeta. 100 veces más vitamina C que la naranja. Y ustedes saben que la vitamina C, el ácido ascórbico, es un antioxidante poderosísimo. No lo encontramos en estas fichas, pero sí hay publicaciones en el Sinchi que hablan de él. Y es una especie muy interesante porque se da en los remansos del río Putumayo. ...y se, se, se aprovecha de manera silvestre también... ...hay una comunidad de mujeres en Tarapacá... ...en el departamento de Amazonas... ...que es un corregimiento sobre el río Putumayo... ...ahí en, el, en la colita del trapecio... ...que lo aprovechan y lo comercializan... ...y bueno, es una, digamos que encontramos en la Amazonía... ...muchos elementos interesantes de la nutracéutica... ...y de la cosmocéutica... ...que son claves para lo que estamos desarrollando... ...la grasa del copo azul, este que está aquí... ...es uno de los productos más interesantes... ...en la industria cosmética... ...por las propiedades que se obtienen... ...a partir de la almendra, de la almendra que está metida dentro de, este, dentro de este fruto... ...y de la pulpa, el jugo es, ustedes lo consiguen en... en ...sí, en Wau también se consigue, en Selva Nevada... ...en eh, Crepes and Waffles también se consigue jugo de copazú, jugo de arasá... ...hay varios sitios donde uno puede probar este tipo de productos... ...y realmente tienen un valor nutricional muy interesante... ...el Inchi, el aceite de Inchi junto con el aceite de Sacha Inchi son distintos... Son muy distintos. Eh, el hinche es un árbol, es un árbol, eh, pertenece a la familia del caucho y efectivamente eh, tiene la particularidad de que los árboles masculinos y femeninos están separados. Entonces uno tiene que tener la posibilidad cuando los cultiva de que ojalá le salgan la mayoría de hembras, porque si le salen todos machos, pues se fue para madera. Pero tiene ese doble propósito. Pero si salen hembras, nos sale la pepita y de la pepita se extrae la almendra y de la almendra se extrae un aceite que es muy, muy interesante tanto para la industria de aceites como también para la industria de cosmética. Base cosmética muy interesante para productos, por ejemplo, como cremas para la, para la piel, bronceadores, pueden ser muy, muy interesantes. Entonces son recursos de nuestra biodiversidad. ¿Cómo son los sistemas productivos donde yo los puedo asociar? Porque algunos son de aprovechamiento del bosque, es decir, yo voy al bosque, y hago un aprovechamiento. Para ello también hay un conocimiento científico de por medio, ¿no? hay que estudiar cómo es la dinámica de la planta, qué tanto es el recambio de especies, por ejemplo, qué tanto tenemos que dejar para que la fauna de, de local lo pueda consumir, qué tanto debemos dejar en el árbol para que efectivamente se pueda regenerar, eh, qué prácticas debemos hacer para facilitar esa regeneración y qué tanto podemos aprovechar. Yo les doy un dato. Por ejemplo, en el caso de las hay hemos llegado a determinar que solo se pueden aprovechar el 75% de los individuos adultos y de cada individuo, por cada tres racimos, solo podemos aprovechar uno. Eso es, eso es parte del proceso de aprovechamiento. Los otros dos quedan para reproducción natural y para consumo, porque también lo consume la fauna. Entonces se establece en lo que se llama una tasa de cosecha. Cuando lo tenemos que llevar a producción que es, digamos, lo que tratamos de nosotros hacer para reconvertir ese modelo de ganadería extensiva hacia un modelo más sostenible, pero llevamos a un sistema agroforestal, a un sistema silopastoril, a un sistema de enriquecimiento de bosque. Eso se llama la herramienta de manejo del paisaje, y por eso esto es una caja de herramientas. ¿Por qué? Porque lo que más, más importante, así de importante como es la diversidad en Amazonía, es la conectividad que puede haber si rompemos la conectividad que hay en la Amazonía porque uno podría decir y esto lo hablamos siempre que hablamos con campesinos cuando ellos ven el mapa de intervención ven que la intervención está en Caquetá Guaviares, sur del Meta y solo es el 10% el resto está bien y el 80% de los bosques están en muy buen estado de conservación entonces uno diría ¿pero por qué se preocupan tanto? ¿por qué que tanta alarma? pues resulta que estamos ahogando la conectividad entre los Andes y la Amazonía y recuerden ustedes que se estima eh, con investigaciones que se han hecho que más del 51% del agua que se, por ejemplo, recicla Sumapaz, que consume Bogotá, es de esos ríos voladores que vienen de la Amazonía, que provienen de las masas de agua que arrastra el Atlántico, los vientos del Atlántico, hacia la Amazonía y que los árboles a través del fenómeno de la transpiración logran captar y recircular. El río más largo que tiene Colombia es el río Caquetá. Nace en los Andes pero atraviesa la región de la entonces somos una riqueza hidrológica muy importante y la estamos fracturando ahí porque al romper la conectividad de los bosques, pues las nubes de agua van a llegar a un momento en que se descargan todas en la sabana, no llegan a los Andes y muy seguramente a futuro la deforestación de la Amazonía va a generar impactos en nuestras grandes ciudades. Les agradecemos mucho, antes de que se vayan, un cuento cortito sobre la bolsa que les entregamos. Todo lo que tenemos acá, ya les contamos tal vez, pero esa bolsa hace parte de ese ejercicio que hacemos de reuso de material, esas son recicladas del textil que quedó de hacer los famosos placados que ponemos en la casa, entonces lo que nosotros trabajamos es absolutamente coherente con nuestro trabajo en temas ambientales.